tema con el que arrancábamos hoy va a ser la audiencia, está fijada así para las 8 de la mañana para eh, determinar si existe o no la suplencia al cargo eh, de gobernador, suplencia de manera temporal según el propio estatuto autonómico de Santa Cruz. Vamos a eh, hablar de este tema junto al ex ministro de autonomías y además analista político, Hugo Siles, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, Diego Montaño, Lo saluda desde La Paz. Buenos días, Diego, un placer estar en Avellana. Para nosotros el placer contar con su presencia. Bien, eh, ¿qué se espera que, que ocurra hoy en esta audiencia? Dos posibles escenarios o tres de repente. Una, uno de los escenarios que se pueda suspender hasta otra fecha otro de los escenarios es eh, cumplir con la normativa, con el estatuto, que sería básicamente que de manera interina y temporal, Mario Aguilera como vicegobernador asuma la gobernación. Y otra es eh, que Luis Fernando Camacho siga eh, con, en funciones de gobernador. Eh, ante estos escenarios, ¿qué ocurre en la política cruceña? Bueno, por los antecedentes del, del caso y ya la existencia de varios casos de jurisprudencia similares, eh, es muy difícil que la justicia hoy eh, no tome en cuenta eh, precisamente estas causales que establecen una ausencia temporal del, del gobernador Camacho, eh, está recluido en una cárcel de máxima seguridad a más de mil kilómetros de distancia del Departamento de Santa Cruz, el Estatuto Autonómico de Santa Cruz dice, en el artículo 18, si más no recuerdo, que la jurisdicción donde ejerce el gobernador de Santa Cruz sus funciones administrativas, ejecutivas, está en el Departamento de Santa Cruz. Eh, sin eh, tener el impedimento definitivo y eh, siendo el gobernador electo del Departamento de Santa Cruz, eh, se debe... Eh, aplicar lo que establece el estatuto autonómico en el artículo 25 y ante una ausencia temporal como es la que hoy eh, se activa a partir de esta detención preventiva eh, eh, existe la suplencia gubernamental a cargo del vicegobernador de Santa Cruz que también es una autoridad electa junto a go el gobernador de Santa Cruz en todo caso esta es eh, eh, la, la, la situación de desenlace más simple eh, debiera haberse hecho esto hace eh, aproximadamente 40 días, lo que sucede es que al interior del partido político de Creemos, los asambleístas de Creemos eh, eh, hay, unas, eh, hay unas rivalidades internas y obviamente se quiere mantener eh, eh, esta, esta situación interna mediante una narrativa, una posición política que eh, busca eh, en cierto modo desconocer eh, la vigencia y la aplicación del estatuto autonómico que debiera ser una cuestión de trámite normal, pero se ha tenido que llegar a esta situación de donde la justicia va a tener que... Eh, eh, en este caso, el desenlace va a tener que hacerse a través de la justicia en una sala constitucional del Departamento de Santa Cruz en, en aplicación de la propia Constitución, porque la Constitución dice en el artículo 286 esto de la suplencia temporal. Eh, es una figura que está establecida en, en todos los gobiernos subnacionales. Algunos no tienen vicegobernador, otros eh, eh, sí, los que no tienen vicegobernador pues tienen que hacer esta suplencia gubernamental vía asamblea legislativa departamental, pero en Santa Cruz se facilita el hecho de tener un integrante miembro del Ejecutivo que va junto al gobernador eh, elegido eh, eh, y precisamente eh, es una garantía para que el Ejecutivo eh, refuerce y fortalezca precisamente cuando se trata de eh, suplir de manera eh, temporal al gobernador y no ir a la asamblea porque en la asamblea la correlación de fuerzas en, podría darse en otros casos eh, otra figura eh, en todo caso aquí hay eh, tan solo que cumplir el estatuto autonómico pero como dije a la una, una rivalidad interna en creemos se ha tratado de forzar y mantener más simbólicamente el ejercicio de las funciones del gobernador a cargo del gobernador Camacho desde de La Paz en un contexto de necesidades propias que adquiere el departamento de Santa Cruz, las lluvias el dengue, etcétera es pues fuera de la razón eh, y de la lógica que el gobernador Camacho eh, pueda ejercer sí, sí. de manera normal sus funciones administrativas y ejecutivas estando recluido en una cárcel de La Paz. Sobre este último eh, punto, eh, ¿quién firma, por ejemplo, los cheques? ¿Quién firma las planillas en la gobernación para que toda esa maquinaria burocrática, como suele ser el Estado, eh, funcione? Deben tener eh, complejidades porque firmas autorizadas para, para ciertos eh, desembolsos y estos eh, obviamente están a cargo también del gobernador eh, del departamento. Seguramente han, han, han tratado de, de suplir esta figura eh, firmando eh, por él, eh, seguramente que hay eh, un sello con firma. Esto administrativamente puede tener una una eh, una una una solución, pero no es normal, no es normal que todo lo que tenga que ver con el desempeño de, administrativo, eh, en todo caso tenga la discrecionalidad de ser manejado por sus colaboradores del gobernador, porque no pueden estar todo el día informándole, no pueden hablar por teléfono eh, con el gobernador Camacho, no pueden estar todos los días eh, por el régimen propio eh, que establece eh, un penal de máxima seguridad. Entonces, todo esto dificulta. Seguramente que pueden tener a, a, el sello y firma eh, ya establecidos, eh, pero insisto, no es razonable, no es lógico eh, que suceda esto, no es normal. Por eso es que eh, se, esta acción de cumplimiento lo que busca es poder restituir eh, la constitución política del Estado en la figura precisamente de darle cumplimiento al estatuto autonómico. Esa es la figura, acción de cumplimiento, eh, eh, pri, pri, principalmente que se cumpla la constitución, que se cumpla el estatuto. Eh, pero se lo, quiere, eh, se lo quiere confundir el tema, se lo quiere trastocar tratando de, de salir eh, hacia otros otros análisis que no corresponden. Por ejemplo, que se quiere despojar al gobernador del cargo, eh, que se quiere desconocer la votación de la población. Nada de eso existe. El gobernador Camacho sigue siendo el gobernador electo eh, eh, en funciones, pero la suplencia a la administración y a la conducción está establecida pues, en el estatuto y por eso eh, eh, corresponde que el vicegobernador asuma de estas funciones administrativas ejecutivas como lo establece el estatuto. Tan es así que la interna existe, Diego que recuerda usted el año pasado cuando el gobernador Camacho viajó al Brasil, se ausentó por unos días él emitió un decreto de la gobernación donde nombraba gobernador a un secretario no lo no, no establecía eh, como está, eh, estab como, como, como está eh, en, en el estatuto autonómico que asumía el vicegobernador. No, él hizo un, un decreto donde por encima del estatuto lo nombraba un secretario. Esto se desestimó porque obviamente era irregular, era ilegal, pero esa es la prueba de que hay una interna de eh, desconfianzas, de rivalidades, ¿Qué es lo que impide? Eh, no, no es otra cosa. Eh, y en todo caso, eh, eh, para ello, lamentablemente, se ha tenido que recurrir a la justicia, porque, digo lamentablemente, porque lo que debiera haber sido simple, tan simple como darle cumplimiento al estatuto, se ha tenido que complejizar, llevando a una sala constitucional el cumplimiento de la Constitución Política de, del Estado y que seguramente que en las próximas horas otorgará la tutela para que el vicegobernador asuma de manera temporal las funciones administrativas y ejecutivas de la gobernación de Santa Cruz. A partir de ese ¡Arribles! posible ¿Sí? escenario de eh, que Mario Aguilera asuma la gobernación de manera interina, como gobernador interino, como cuando el presidente del Estado se ausenta del país y el vicepresidente asume la presidencia de manera interina, básicamente esa sería la figura. Eh, ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con uno de los bloques que claramente está liderado por Esbonko Matkovic, actual presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, que además el pasado fin de semana, el sábado, en una sesión a la que solo asistieron asambleístas de Creemos, adel decidieron adelantar la elección, en este caso la reelección de Sbonko Matkovic como eh, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental sin la presencia de los otros asambleístas. Eh, además, adelantando, reitero, como 80 días la, este proceso de elección de la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental. ¿Qué va a pasar con Sbonko Matkovic y qué va a pasar con Mario Aguilera, a quien le han acusado desde ser funcional al MAS hasta han criticado que no haya ido al penal de Chonchocoro a visitar a Luis Fernando Camacho. Bueno, está claro que el señor, supongo, Matkovic eh, es parte, de, integrante del de el grupo cercano al gobernador Camacho y, bueno, eh, en, ha conseguido la votación y el número de asambleístas para continuar al mando y al frente de la Asamblea Legislativa Departamental por un periodo. Eso es parte de un ejercicio eh, que, o, que obviamente corresponde a la correlación de fuerzas. Hay que establecer de que tanto Creemos como el MAS tienen el mismo número de asambleístas en la Asamblea Departamental. No es que tiene mayoría. Creemos. Los dos, las dos fuerzas políticas tienen el mismo número de asambleístas. La diferencia está de que hay una parte de la bancada indígena más un asambleísta de la fuerza política ASIP que eh, están eh, en, en cercanía con Creemos y por eso eh, tienen la mayoría para poder elegir la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental. En, to en todo caso, eh, eh, esta es una figura propia de la Asamblea eh, pero lo que sí está claro es que eh, hay un distanciamiento y hay un alejamiento, hay rivalidades frente a la figura del vicegobernador Aguilera. Esto ya se ha podido comprobar eh, con diferentes hechos. Eh, el vicegobernador Aguilera tiene un perfil más bajo, no es eh, una persona de, de, de, que mantiene en constante... Eh, participación y, y declaraciones a, a los medios de comunicación, eh, pero obviamente se da uno cuenta perfectamente de que en la interna creemos hay una eh, eh, una exclusión del vicegobernador Camacho, del, del vicegobernador Aguilera, porque precisamente eh, ya dije en algún momento eh, se lo saltó incluso para la suplencia gubernamental designando a un secretario en vez de el vicegobernador, una figura ilegal inconstitucional. En todo caso, eh, esto de que el vicegobernador Aguilera es cercano, funcional al más es tan solo una narrativa y una consigna eh, que no tiene ningún asidero. Eh, el vicegobernador Aguilera fue elegido junto al gobernador Camacho es parte de esa de ese binomio y obviamente no tiene en absoluto ninguna relación con el movimiento al socialismo. La interna de Creemos obviamente está al descubierto con una rivalidad interna, trata de esconderse a partir de estas, de trasladarle en todo caso la responsabilidad o el fardo, diríamos, al movimiento al socialismo, mucho que no corresponde, porque el movimiento al socialismo, insisto, eh, lo que ha planteado eh, es precisamente una acción de cumplimiento, porque se debe cumplir el estatuto autonómico. Si las autoridades del departamento de Santa Cruz no quieren cumplir su propio estatuto autonómico, que es la norma básica institucional, eh, que es... Eh, eh, la norma que, que rige, que establece a partir de esta norma, hay leyes que definen el alcance del de, trabajo del vicegobernador, etc. Si no se cumple con esto, entonces obviamente que estamos en una situación de eh, indefensión eh, en el departamento de Santa Cruz y si sus principales autoridades no quieren cumplir el estatuto, entonces estamos en, en, en una situación de absoluta eh, inconsistencia ilegal. Por lo tanto, eh, esta, esta acción de cumplimiento eh, es lo que eh, busca restituir la constitución. Los problemas internos políticos en creemos no pueden estar por encima de las responsabilidades públicas y de las necesidades que tiene el departamento de Santa Cruz y por eso eh, debe una autoridad hacerse cargo de este vacío de poder de 40 días. Hay un vacío de poder hace 40 días en Santa Cruz. No puede un departamento tan importante, tan dinámico, eh, tener sus, eh, sus actividades de administración pública supeditadas a una suerte de consigna, de simbología, de mantener al gobernador Camacho al frente de la gobernación. Cuando no hay, no existe esa posibilidad material o práctica, de hecho, no puede el gobernador Camacho, eh, sin dejar de ser gobernador, pero no puede ejercer eh, normalmente las funciones que si significan desarrollar eh, el, el, el, el, la gestión de la programación, del presupuesto, la administración de programas, tomar las decisiones sobre los temas eh, que afectan hoy al departamento de Santa Cruz y que tienen que ver con las lluvias, con las inundaciones, con el dengue. Todos estos temas no están siendo abordados y tratados mediante la máxima autoridad ejecutiva. Por eso es que la figura del vicegobernador resulta fundamental para poder restituir este vacío de poder que tiene hoy la gobernación de Santa Cruz. Una última pregunta, por favor, a tiempo de agradecerle este tiempo junto a nosotros. ¿Quién es Mario Aguilera? ¿Cómo llega, eh, de, qué, de qué corriente o de qué fuerza política eh, llega hasta, creemos, a ser el candidato, nada más y nada menos que de fórmula, de Luis Fernando Camacho, eh, que alguien creería que tendría que ser de extrema confianza, además de una trayectoria política que respalde al gobernador Camacho en este caso y ahora a quien se lo acusa de ser prácticamente funcional al movimiento al socialismo. ¿Quién es Mario Aguilera? Bueno, Mario Aguilera ha tenido más desempeño eh, al frente de una institución colegiada de profesionales arquitectos de Santa Cruz. A él se lo conoce en, en esa instancia durante muchos años ha estado al frente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, se conoce también que fue el gobernador Camacho que lo invitó a ser parte de este binomio que eh, finalmente eh, el año 2021 eh, gana las elecciones a gobernador del departamento de Santa Cruz. Es el propio eh, Camacho, Luis Fernando Camacho, que invita a este profesional arquitecto eh, de una institución respetable eh, en Santa Cruz, a ser parte de la fórmula eh, a la gobernación eh, como vicegobernador. Eh, porque en todo caso, en la sigla creemos eh, que fue formada, como todo, todos bien saben, para, eh, para competir en las elecciones presidenciales, hubo eh, una suerte de sigla taxi, no taxi partido, para poder competir en las elecciones presidenciales, a las cuales al, eh, compitió el señor Camacho sacando tan solo 14%, eh, esta sigla eh, no tuvo, pues, eh, y no conocimos y no tuvo el tiempo para establecer mediante una elección interna, eh, candidaturas, eh, y que de, esas, de esos procesos eleccionarios internos, haya salido el vicegobernador. No, el vicegobernador fue invitado por el gobernador Camacho, eh, que obviamente tenía eh, desde un inicio una serie de respaldos y en las encuestas figuraba como eh, el favorito para ganar las elecciones a la gobernación del departamento de Santa Cruz. En todas las encuestas aparecía eh, Luis Fernando Camacho con ventajas para poder lograr eh, la gobernación de Santa Cruz. Por ello, eh, la invitación que le hace Luis Fernando Camacho a este profesional eh, arquitecto es eh, precisamente, él hace esa invitación, él elige, él elige eh, al acompañante de fórmula, que es el señor Mario Aguilera. Pero seguramente que en el camino eh, eh, las cosas... Eh, y los comportamientos y, y, y, y las lealtades, no sé, pues habrá que ver eh, finalmente cuál ha sido eh, la situación de alejamiento y de desconfianza eh, que tenían, eh, porque es, es evidente que eh, entre ambas personas, entre el gobernador Camacho y el vicegobernador Aguilera, eh, hay pues eh, una suerte de alejamiento, de desconfianza, de, de, de eh, que, no, que no ha podido eh, ser eh, del todo eh, explícita y, y, y abierta, porque hay una serie de, de trascendidos que dan cuenta de que eh, entre los dos hubo eh, desde un inicio una de, eh, desenlace eh, y, y de alejamiento eh, propio eh, de la política misma, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de eso, insisto, el vicegobernador Aguilera tiene eh, la misma votación que alcanzó el gobernador Camacho. Ambos tienen la misma votación. Por lo tanto, es legítima cualquier suplencia eh, gubernamental del, del vicegobernador Aguilera al frente de la gobernación de Santa Cruz. No se está en ningún momento, ni un centímetro siquiera vulnerando la votación del ciudadano de Santa Cruz. El ciudadano votó por gobernador Camacho y vicegobernador Aguilera. Eh, por lo tanto, el voto eh, del ciudadano está eh, siendo absolutamente respetado frente a una figura de suplencia gubernamental como la que podría darse en eh, un par de horas más, seguramente en un tiempo más, eh, si es que el tribunal... Eh, o, la, o la Sala Constitucional, mejor dicho, de Santa Cruz, le otorga la tutela para dar cumplimiento al Estatuto Autonómico al eh, Vicegobernador Aguilera. Muy bien, muchas gracias, Hugo, por haber estado junto a nosotros esta mañana. A propósito, una previsión de lo que es posible vaya a ocurrir a partir de hoy con la decisión de la justicia, que es básicamente, sería cumplir, y hacer cumplir el Estatuto Autonómico y, como bien decía también, la Constitución Política del Estado. Será hasta otra oportunidad. Hugo, muchas gracias. Gracias, Diego, por la oportunidad. Buenos días. Muy buenos días. Estuvo junto a nosotros Hugo Siles, ex ministro de autonomías y también analista político, hablando acerca de estas posibilidades de dentro del escenario político en Santa Cruz.